Las Vegas, es la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos. Debido a ello es conocida como la capital del entretenimiento mundial, la ciudad del pecado o la capital de las segundas oportunidades, de acuerdo con el Censo de 2010, la ciudad, Tenía una población de 583-756 habitantes. Estudios recientes cifran, la población del área metropolitana en torno a 1-951-269 habitantes. Se calcula que es habitual que haya en torno a ella la misma cifra de turistas durante temporada de vacaciones que de habitantes, ya sea por viajes de estadounidenses que van a pasar un fin de semana o por el turismo mundial. Las Vegas, ha sido la capital del condado de Clark desde el nacimiento de este en 1909, el nombre de Las Vegas se aplica frecuentemente a las áreas del condado de Clark que rodean la ciudad, especialmente las áreas residenciales situadas dentro o cerca del Strip de Las Vegas. La mayor parte de los 7.25 kilómetros de Las Vegas Boulevard están situados fuera de los límites de la ciudad de Las Vegas, concretamente en un suburbio del condado de Clark llamado Paradise. Las Vegas es conocida en ocasiones como la ciudad del pecado, Sin City en inglés, Debido a la popularidad del juego y apuestas legales, la disponibilidad de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día, como en toda Nevada, la legalidad de la prostitución en los condados vecinos, las leyes de Nevada prohíben la prostitución en los condados de más de 400. 000 habitantes. El gobierno local y los promotores turísticos de la ciudad usan la frase de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. La imagen glamurosa de la ciudad le ha hecho escenario de diversas películas y series televisivas, además de los Miss Universo 1991, Miss Universo 1996, Miss Universo 2010, Miss Universo 2012 y Miss Universo 2015, actualmente está regida por la independiente Carolyn Goldman, que ha sucedido en el cargo a su marido Oscar de Goldman, quien fue demócrata pero ejerció su cargo como independiente. En lugar, recibió su nombre del español Antonio Armijo, quien llegó hasta allí mientras seguía un viejo camino español desde Teas. En esa época, en algunas áreas bajas del Valle de Las Vegas existían manantiales que creaban extensas áreas verdes que contrastaban con el desierto que las rodeaba. De ahí el nombre de Las Vegas. Las Vegas, tiene un clima desértico con muy poca lluvia y extremadamente cálido en verano. Temperaturas superiores a 28 grados 100, son habituales entre los meses de mayo a septiembre. No es extraño que durante varios días, al año estas temperaturas, superen los 40 grados 100. Los habitantes de la ciudad, prefieren utilizar túneles, pasadizos, coches,